Buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Amaro. Y buenos días a los amigos eh, televidentes, a los que están ahí cada día desde las 7 de la mañana en este programa de mañana. Como siempre, una propuesta de información, análisis, comentarios y entrevistas. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, eh, cargado de contenido, hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que decir. Pero antes vamos a saludar a Francis Rodríguez, ahí lo veo con Va de causa Francis que te está poniendo la capita me, me blanca. Quise, me quise poner con ánimo de ello para no perder la costumbre. Ya, buenos no días, amado, buenos días. Fulvio, amable, este evidente. A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para afrontar estas situaciones y que Dios meta su mano sanadora a todo aquel que está padeciendo de alguna situación. Así es. es, así es que incluyendo al gallo. Por todo. Eh, eh, y al incluyendo gallo. al gallo. <ríe> y al gallo. Que, no vaya, que no vaya a verse en la necesidad de terminar en la olla. <ríe> bueno. Eh, señores, el, señores, el contenido del programa hoy, además de las efemérides, tenemos un tema interesante: cifras oficiales versus las presumibles de contagiados y fallecidos por coronavirus. Ese es uno de los temas que Vamos a tratar hoy tendremos también una entrevista con el amigo, querido amigo Darío Oleaga, presidente de la Asociación Dominicana de Productores Lácteos, de Productos Lácteos, una entrevista que se contrató, vamos a utilizar el término, ayer eh, en medio del programa porque eh, Darío no pudo explicar una serie de cuestiones que está pasando ese sector. Así es que además de eso tendremos, por supuesto, los comentarios acostumbrados y los temas de cada uno de nosotros. Así es que nada, mis amigos, siéntense, vamos a ver qué, qué hay, vamos a, a ver cómo se desarrolla este programa en el día de hoy, que siempre se ha desarrollado con mucha calidad y con mucha carga informativa. Bueno, vamos a ver entonces, mis amigos, las efemérides, vamos a ver qué tenemos, qué pasó un día como hoy, 7 de abril. Bueno, y tenemos que un día como hoy, en 1855, el presidente Pedro Santana revoca los títulos de Vicario General de la Arquidiócesis, vicerrector del Seminario arcediano de la Catedral, al prevístero Elías Rodríguez Valverde. Eso ocurrió en 1855, un día como hoy. Pero tenemos además que un día como hoy en 1865 el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, comunica al gobierno restaurador su total respaldo y sus trámites para que el gobierno la independencia de la República Dominicana. Mientras que en 1906 el gobierno del presidente Ramón Cáceres ordena una matanza contra líderes Cristiano Oeste, hecho que es conocido en la historia como la Matanza de Guayubín. Todo esto ocurrió un día, como hoy en esas fechas ya indicadas. Esas fueron las efemérides. Bueno, y, y, y vamos a ver qué nos tiene eh, Fulvio con, con, con el clima. ¿qué te parece? Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, Amado. Antes de dar el clima, caluroso darle... y aquí comenzó sí. una llovizna tenue que paró, pero está nublado y caluroso. Así es, así es. Antes de dar el clima, Amado, eh, unirme a las oraciones de todo el pueblo y de todo el mundo por, por todas las personas que están afectadas, también las condolencias a la familia y a los doctores que están en la fila, todo el personal. Eh, fuerza celestial para, para ir. Bien, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, hoy vamos a tener la incidencia del viento del este-noreste que está arrastrando campos nubosos que vienen de una débil vaguada que está localizada sobre Puerto Rico. Esto incrementa la el contenido de humedad en la atmósfera de la zona norte, noroeste-sureste lo que provoca eh, chubascos en las horas matutinas, así como hemos amanecido aquí en San Francisco de Macorís con esos chubascos. Y se incrementan un poco en las horas vespertinas, ya en la tarde como consecuencia de estas eh, nubes que siguen llegando a nuestro territorio. Hoy tendremos temperatura calurosa, amanecimos a 22 grados y vamos a tener una máxima de 28 a veces eh, se puede sentir a 29 y 30 grados para hoy el sol inicia su ascenso a las 6 y 35 y, y se pone allá en el horizonte a las 6 y 56 de la tarde estas son las condiciones del tiempo alta humedad que eso favorece mucho eh, déjenme decirle cuando hay alta humedad relativa a la proliferación, a la multiplicación de virus y bacterias estas son las condiciones del tiempo de acuerdo a... cuando hay bueno. una alta humedad relativa en la atmósfera son eh, condiciones propicias para multiplicar virus y bacterias entonces esas son las condiciones que vamos a tener hoy así que debemos de cuidarnos y recordarle que miércoles, jueves, viernes tendremos un pico de lo que es eh, índice de contaminación por le, la rotación del mismo virus en, en todo lo que es eh, nuestra área de, de San Francisco de Macorís, bueno, porque ya está circulando, ¿verdad? Sí, sería bueno que, que tú explicara, Fulvio más adelante eso que acaba de plantear, porque es, una, es un planteamiento interesante. Bueno, ¿No? quiero aprovechar para saludar a Yerjan la Antigua, que hace un momentito ya está ahí con nosotros. Buenos días, Yerjan. Buenos días, buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días a día. eh, y buenos días a todo el equipo que está trabajando muy duro desde hace mucho tiempo para que este programa esté en el aire desde nuestras casas. Gracias, gracias a Telenor Mira, nos me, esta plataforma. Me Ajá. comunicaron, me comunicaron ayer en la tarde que te vieron en la esquina. En China. En la esquina, en la esquina, en la esquina, en una de las esquinas de tu casa. <ríe> sí, sí. Eh, Mira, eh, tengo, es tengo. Es lo único que uno puede llegar. Así es. Eh, uno se da un paseo por la cocina, por la Exacto. sala, por la habitación. Sí, sí. Bueno, eh, buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más de esta cuarentena en la República Dominicana y en el mundo. Adelante, Amado. Sí, cómo no. Gracias a ti, Yerjan. Y buenos días, Carolina, que también acaba de integrarse al panel. ¿Cómo estás? Buenos días, Muy Carolina. bien, gracias. Buenos días, Amado, Francis, Yerjan, Fulvio. Buenos días a buenos toda la gente Carolina. que nos ve, que está con nosotros tempranito, como siempre. Gracias por estar con nosotros en este espacio de mañana. Gracias. Bueno, y vamos a ver, lo voy a, lo voy a meter voy un tema medio un un tanto, ¿verdad? Eh, vamos a ver las cifras oficiales versus lo presumible de contagiados y de por y virus por el de del coronavirus. de acuerdo con los datos oficiales los por oficiales Ministerio por el Ministerio de Salud ayer, de Salud nuevos se registraron nuevos se la provincia la provincia de personas diagnosticadas positivas con el coronavirus, así acumulado 140, acumulando 141, en tanto que los casos de fallecimiento, según el ministro de salud, llegó a una persona, o sea, un solo fallecido, según la, el informe del ministerio. De forma extraoficial se conocieron otros decesos sin confirmación de la causa de muerte, aunque se presume fueron debido al COVID-19. ¿Entienden ustedes, las cifras difundidas son reales? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿podrían las autoridades estar manejando la información de una forma quizás no muy transparente? Tercera. ¿qué ventaja habría en manipular esta información en caso de que se considere que así sea? Y si no es así, ¿por qué la falta de confianza en las informaciones al respecto? Ahí están las interrogantes, vamos a ver si entramos al debate de estas y otras que ustedes pudieran importar. Adelante. Desde un principio nosotros hemos visto, y San Francisco sobre todo, Amado, eh, y toda la gente que nos ve, donde hemos tenido un importante nivel de propagación del virus, eh, donde hemos visto desde un principio que hay una cantidad de gente que se nos muere, y nosotros nos preguntábamos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Por qué es que tanta gente se está muriendo de pulmonía, de paro respiratorio? O sea, ¿qué está pasando en San Francisco de Macorís? Y nosotros teníamos desde el principio, escuchen bien, los informes de que no estaba muriendo tanta gente, o al menos como nosotros entendíamos, al menos en San Francisco de Macorís. Y esto de alguna forma ha sido la constante. Ha sido la constante. ¿Por qué? Porque vemos que en esos informes oficiales que se rinden día a día, eh, no va de la mano si se quiere con nuestro pueblo, y aquí vemos que se mueren dos, tres, cuatro y hasta cinco gente se han muerto en un día. Y cuando vemos las informaciones oficiales, cuando vemos las informaciones oficiales del ministro de Salud Pública que dice que solo murió uno, tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Entramos a lo siguiente, que de hecho el mismo lo ha dicho, el mismo ministro. Bueno, es que si no se le hacen pruebas, yo no puedo venir aquí a decir que esa persona murió de eso, ¿cierto? como eh, bien sabemos que se le pone eh, una nota posiblemente de COVID, posiblemente murió de eso. ¿Qué tenemos nosotros como resultado de esto? Que no vamos a tener, ni tenemos claro, el daño o el impacto que esto está teniendo, en esta sociedad, con el nivel o la cantidad de muertos, la cantidad de gente infectada, entonces, tendríamos de seguido que los datos eh, que se están arrojando, los datos ofrecidos por nuestro ministerio, no son los correctos, no están totalmente eh, ciertos, porque eh, a nivel estadístico, si tú dices una cifra, no que son esto, pero que no, no pude eh, contabilizar aquellos, no estás dando una información real. Y eso es una debilidad que ha debido de trabajarse desde un principio y que no se ha hecho. Y cierro diciendo esto, otra de las cosas que a nosotros nos sorprende y que le hemos tocado como en dos ocasiones acá, es la tasa de mortalidad de República Dominicana. Eh, solo Ecuador está por, en, por, encima de nos, eh, por encima de nosotros. La situación de Ecuador es terrible. La valoración del gobierno dominicano en torno al manejo del coronavirus también está en la tercera posición como la peor valorada. Y a nivel en América Latina, y ante todo eso tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el manejo que están teniendo las autoridades? No nos estamos poniendo informaciones reales. Y esto es muy preocupante, señores. De hecho, vimos un video que se hizo viral en el día de ayer de nuestro amigo Keki desmintiendo de manera firme y citando caso por caso de personas que han muerto acá, que él no las ofreció en el último informe. Bueno, antes de que tú cierres, antes de que tú cierres, perdón. Cielo, eso que tú dices, Carolina, no podría procurar eh, evitar el pánico. El hecho de que aquellos casos no confirmados con prueba, el ministro diga, bueno, yo no puedo alegar que es el COVID porque no tengo a mano la prueba. Falleció, pero no puedo decir que fue de No puede lo este. puede alegar, No podría, no porque... podría eso, no, por favor, oye. No podría eso estar procurando evitar el pánico. Si la sociedad entra en pánico, ¿qué podría pasar? Le dejo eso a ustedes. Pues Mira. Solo digo eso. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. No, no te oí, Carolina, pero bueno. Sería una irresponsabilidad si es buscando evitar el pánico. Nosotros no, no estamos para evitar pánico. Tenemos, necesitamos la realidad. No comparto tu posición, pero bueno, te la respeto. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. La mayoría de la gente se conoce. El Hospital San Vicente de Paúl fue destinado para atender enfermos de COVID, de COVID. Se le haga o no se le haga la prueba, porque en el hospital no están haciendo pruebas. Y se entiende que los eh, fallecidos que salen del hospital es por COVID, aunque le pongan otra cosa. Nos tomamos el tiempo e hicimos un trabajo con los fallecidos, en el cementerio Las Mercedes en el mes de marzo, en el cementerio eh, Getsemaní en el mes de marzo. Los datos que voy a dar no incluyen el cementerio privado, porque no los tengo. En marzo fueron enterradas 23 personas en Las Mercedes y 77 en el Getsemaní. ¿Qué dicen esas actas de difusión, de función? 27 de esos fallecidos fueron por COVID, se le hizo la prueba, 27 fueron por COVID en el mes de sí. marzo. Eso es lo oficial, ¿verdad? Sí, 28, no ¿no? 28, 28 de, esos, eh, de esos fallecidos en marzo fueron por insuficiencia respiratoria, neumonía, a eso no se le hizo la prueba y casi todos procedían del Hospital San Vicente de Paúl. En ese cementerio faltan cinco actas por entregar, porque los familiares simplemente iban y lo tiraban, y decían, fue por COVID que murió, después le traemos la acta, no queremos ni ponerle las manos. Y en Pimentel, en el mes de marzo, comprobado, fallecieron cuatro si nosotros sumamos los que fallecieron aquí en San Francisco de Macorís, 27 por COVID confirmado, 28 por insuficiencia respiratoria y no, neumonía, ya me está dando 55, más los cuatro que fallecieron por COVID en Pimentel son 59, más las cinco actas que faltan, que los familiares dicen que fue por COVID, son 64. Esta es la realidad en San Francisco de Macorís en el mes de marzo, solamente en el mes de marzo. Y ustedes pueden observar que en los boletines que da el Ministro de Salud Pública, lamentablemente estas cifras son totalmente diferentes. Cuando aquí fallecen en el Hospital San Vicente de Paul cuatro personas, cinco personas, seis, siete, ocho, en el informe aparece un fallecido. ¿Cuál es el interés de a esos enfermos que están en el Hospital San Vicente de Paúl no hacerle las pruebas y poner insuficiencias respiratorias? Simplemente, a lo que yo puedo observar, la estrategia desde el lunes de la semana pasada es cambiar las estadísticas en el índice ...de fallecidos versus contagiados. ¿Y cuál sigue siendo el problema? El problema sigue siendo la falta de pruebas. Ayer me llamó un amigo de un centro médico... Eh, ...solicitando conseguirle una prueba... ...porque el centro no tiene no tienen pruebas. Y bajo esas condiciones, con estas estadísticas... ...totalmente diferentes... ...ahí es que entra la desconfianza del pueblo... Entra eh, esa falta de, de, de veracidad en los, en los informes gubernamentales. ¿Qué están persiguiendo? Bueno, aparte de esas estadísticas, no sé. No sé, simplemente no sé. Porque si nosotros observamos los países internacionales, ellos dan las estadísticas, sea cual sea. Ahí usted puede creer en las estadísticas. Hay 300.000 infectados, han muerto 10.000. Y se lo prueban y se lo entregan a quien quiera. Así que se debe de enfrentar cuando hay este tipo de, de sucesos, esto es una guerra biológica, así que se debe enfrentar con sinceridad, porque hay que continuar dándole seguimiento a esas personas que estuvieron cercanas, a aquellos que están contagiados. Pero si no, no sabemos nada, va, se va a seguir la contaminación igual. Y cierro con eso. Esas son las estadísticas que tengo, se las puedo demostrar a cualquiera con las copias de las actas también, se la puedo entregar a quien quiera, pero lamentablemente en esas estadísticas gubernamentales yo no creo. Bien. Bien. A propósito de lo que decía la compañera Carolina y Fulvio, eh, nosotros dijimos aquí hace, eh, creo que ayer, que el fin de semana pasado una fuente de entero crédito del Hospital San Vicente de Paul, eh, yo le preguntaba el, el sábado en la mañana y esa persona me decía, mira, desde el turno de ayer, que era viernes, al sábado murieron cinco personas de los que estaban internos por COVID. Estamos hablando de, de, de, de una fuente de primera. ¿Y qué resulta? Cuando vemos las, las estadísticas que está dando el ministro, parece ser que se muere una persona en el fin de semana completo. Pero parece que el propio ministro se le olvidó incluir ahí, lamentablemente, a la esposa del señor gobernador y a un doctor que había fallecido aquí en esos días eh, eh, bueno Rafael, era, Reyes. Rafael Reyes también se le olvidó aparentemente incluir a las demás personas que habían fallecido aquí en San Francisco de Macorís ese fin de semana y dijo que solamente había un fallecido y como decía Amado la pregunta ¿cuál es la ventaja? ¿qué es lo que se gana no diciendo la realidad? por ejemplo decía Carolina que eh, hay gente que no se le ha hecho la prueba, pero ¿qué pasa? Las muertes por COVID son muertes que son bastante claras. Son, incluso a todos le hacen eh, la radiografía, a lo que le decimos placa, y se dan cuenta de que hay cambios, cambios bruscos en los, en los pulmones. Eso no es a lo loco, porque aquí ya aquí está todo el mundo informado ya de todo esto. Y le ponen Entonces, insuficiencia respiratoria. Exactamente. Entonces, sí es importante para uno no entrar en, en, en el mundo de la especulación investigar y ojalá las autoridades de aquí funcionen en esa parte nos puedan facilitar las estadísticas de muerte por insuficiencia respiratoria de meses anteriores por ejemplo de, de enero, eh, diciembre y, y de ahí para atrás por, por lo menos de seis meses para uno hacer una comparativa de cuánta gente moría antes de, de que entrara el COVID a la República Dominicana por insuficiencia respiratoria y entonces sabes pues, cuántas fueron en marzo, Yerian? 28 Ajá. 28. Eh, eh, pero lo importante de eso, Julio, sería saber cuántos morían antes para uno no entrar en el, en, en, el, en el campo de la especulación, porque las estadísticas te van a decir a ti si en noviembre, por ejemplo, murieron 25 de insuficiencia respiratoria. Entonces vemos que sería algo que es prácticamente normal y tú lo que harías es una comparativa. Pero si en meses anteriores a la entrada del covid se morían, por ejemplo, uno o dos mensual. entonces te vas a dar cuenta de un cambio brusco. ¿Y qué, a, a, a qué tú le vas a indigar eso? Al COVID. Porque los médicos ah, sí, saben. Bien. Cuando ellos le hacen la radiografía a las personas, saben que hay un cambio. Eh, eh, yo no soy médico, ¿verdad? Pre Pero es ver todos los reportajes de los cambios bueno. que sufren lo, lo, lo, los pulmones de, de cada paciente cuando están afectados de COVID. Y entonces, bueno. sería importante bueno. también que los médicos atención a los medios que están trabajando ahí ustedes pertenecen a un gremio si ustedes saben lo que está sucediendo ahí tienen que denunciarlo al colegio médico y el colegio médico tiene que salir en esa denuncia tiene que hacer esa denuncia y no se están contabilizando los casos como debe ser entonces los médicos están en la obligación de informarle a la población a través de su gremio lo que realmente está pasando y con eso precisamente adelante un puntito, Francis, para aportar. Precisamente, okay, okay. en los meses anteriores, las muertes por insuficiencia respiratoria no pasaban de 3 y de 4. Se ve que hay una desproporción cuando entra el mes de marzo. Así bueno, es. miren, eh, la verdad que no, no me animo a hablar y a querer escuchar más estadísticas de muerte. Quisiera escuchar estadísticas de, sana, de sanación. Es muy... Eh, <risa> triste, muy duro, lo que sí se refleja es que la autoridad esconde su fracaso, esconde sus debilidades, trata de esconder eh, su ineficacia. Y eso para mí es mucho más importante que seguir hurgando las páginas del, de las pérdidas humanas, eh, porque en definitiva yo lo dije al principio, no le, le di énfasis en que había que hacer pruebas para poder determinar una población y poder encontrar un pico. Si no hay pruebas, la, va a seguir a la suerte y, a la, y al ojo por ciento de los médicos que hacen un esfuerzo extraordinario por rebasar la enfermedad en las personas. Para mí es altamente preocupante y que no estemos eh, discutiendo de la verdad o no de la autoridad cuando da información. Sabemos que es más, pero ¿hasta dónde el Estado está obligado a regular esas informaciones? Precisamente por esto, por lo que genera en inquieta a una población. Nosotros debemos de procurar, ciertamente con las críticas que se han hecho, de que la autoridad de salud aquí, en especial San Francisco, especialmente San Francisco, demuestra de liderar y controlar la enfermedad. Nosotros ahora estamos en incertidumbre en nuestras casas. Nosotros estamos ahora en, en dolor constante por la pérdida de tantos amigos y personas por esta realidad. Y seguimos teniendo eventos que lo estamos presentando en videos y en cosas de que la gente aún no hemos aprendido a convivir en este periodo de cuarentena para para, para buscar ya sea alimento, ir a la farmacia, la gente se sigue aglomerando, la gente cuando va llegando se van, ellos mismos se van juntando y es como ilógico. Nadie quiere estar distante. Nadie quiere eh, es decir algo raro. Yo veo las he visto la fila. ¿Por qué hacen así? Se aglomeran. Gente que, que deben tener otro nivel de conciencia. Me estoy refiriendo aquí cerca de, de la salida a Santo Domingo. En los supermercados. No tanto en el supermercado en la ciudad, que, que ha sido otro desastre no por el supermercado, sino la misma gente. La gente debiera de estar a metros de distancia cada una y no lo están entendiendo. Siguen como Pedro por su casa. Entonces, señores, ¿hasta dónde es prudente que la autoridad tenga control de estas informaciones? Porque me ha dado grima si partimos de la información que tienen los cementerios al enterramiento de personas en un periodo determinado, y creo que ciertamente la, la fuente más expedita en estos momentos, cuando no se te da a ti la información, porque el cementerio sí sabe por qué recibe y cuánto recibe, porque le llega bueno. allí la defunción. Espero en todo esto que hayan verdaderamente que hay un verdadero control de la autoridad de la realidad del virus en San Francisco de Macorís, que de una vez y por todas la incertidumbre sea eh, relegada por una, vera, una verdadera información y que, y que la gente cada vez más adquiera conciencia para convivir en esta realidad porque tenemos necesidades, tenemos que salir a comprar a la farmacia, tenemos que ir al supermercado, pero al hacerlo, hacerlo con, con verdadera conciencia. Bueno, y nosotros queremos aprovechar para también sumarnos a la alegría que produce el hecho de que David ya salió de cuidados intensivos y está en sala de recuperación, lo que quiere decir que está en una franca recuperación precisamente. Así es que nos alegramos de eso. Bien, vamos a ver, Yerian, ¿qué hay de WhatsApp? ¿Cómo están los amigos y su feedback al programa? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Tenemos que, Yasmín, eh, vamos a recordar la pregunta del día. Es eh, si, sí, si, usted no. fue incluido en el programa Quédate en Casa, en este subsidio temporal del programa Quédate en Casa, si usted fue incluido, si conoce a alguien que haya sido incluido, entonces, Yasmín de San Francisco nos dice... Yo no lo soy, o sea, no fue incluida, pero sé de personas que tienen, eh, que ya tienen la tarjeta de solidaridad y esos son los que están viendo eh, o siendo beneficiados con el bono. Quédate en casa del gobierno. Basilio Duarte dice buenos días para ese gran equipo. Eh, no están diciendo la verdad. Oh, ¿Será que esconde? Bueno, que no están haciendo su trabajo, dice él. Ariel de este sector capacito, dice, quiero felicitar a mi hermano Hochi. Ah, vamos a abrir la foto muchachos, mi hermano Hochi Cruz, por sus cumpleaños, éxito y bendiciones. Saludos muy especiales para nuestro amigo Hochi, Hochi Cruz, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Éxitos, hermano. Tenemos que Angelina, desde San Francisco de Macorís, dice, sí, ayer me registré y salí con el beneficio, solo falta ver si es cierto. Ella está, mandando la, ella está mandando ahí el detalle. Dice, usted se encuentra incluido para recibir el subsidio temporal. Quédate en casa durante los meses de abril y mayo. Recibirá dos transferencias por mes. Atención a la gente, lean. Dos transferencias por mes. Cada día 8 y 20 del mes de abril, usted recibirá 2.500 pesos. Que hace una, una, una suma total de 5.000 pesos durante el mes. Bueno, qué bueno que Angelina salió. Dice Kelvin Hernández, buenos días, yo no tengo nada del gobierno ni la tarjeta de solidaridad, soy huérfano en ese aspecto. Bien, Frederick de San Francisco dice, no, y no conozco a nadie que le haya salido. Tenemos a Eduvige de San Francisco de Macorís, sí, soy beneficiada del programa. Ahí está eh, Rosa de Pueblo Nuevo, dice, buenos días, ese equipo hermoso, Dios le bendiga, gracias. Tenemos a Yera Rodríguez que nos manda ahí eh, un post, eh, dice la verdad y la mentira. Bueno, ahí está, gracias a Gerard Rodríguez. El número que termina en 4928, dice Yerian. ayer fuimos al sepelio de, de Italia. eso es una señora que murió en la comunidad del Aguacate, en San Francisco, y habían cuatro sepelios de sospecha de COVID en ese momento. Ahí está. Eh, Sergio Antonio, de la organización Abreu, en San Francisco, dice, buenos días para todos. Ese equipo, que Dios me dé mucha salud a todos. Un besote grande para mi princesa Karina. Eh, ¿se será Carolina. Sergio Antonio de San Francisco Gracias. de Macorís. Saludos, Sergio Antonio. Margarita, desde Cotuí, dice, buenos días. Yo tengo dos hijos. Soy madre soltera. Me registré 200 veces. Y Nananina, soy de Cotuí, dice ella. Eh, Héctor Cruz, de Jogónito, dice, buenos días. Quiero hacer una sugerencia en el canal 14. Eh, que pasen el juego grabado de los gigantes para disfrutar los fanáticos, si es posible. Si pueden gestionar eso, lo vamos a agradecer, Yerjan. Y las pruebas y medicamentos de las que habla el ministro, ¿dónde están? Hasta yo la quisiera saber, ¿dónde está todo eso? Jenny Pimentel dice eh, de que piden 70 mil para traer a la doña Lucía. Son personas humildes, eso es un abuso. Y el Estado y salud pública tienen. Eh, ¿Cómo vinieron a buscarla? traigan, no sé a qué se refiere. ¿Esa señora murió? ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde, eh, Janie? ¿De, ¿De dónde que tienen que traerle a la señora? Porque 70 mil pesos, ella falleció dónde En, en la capital. Y por esa, último. Esa señora está en la capital, en el de Lara, y falleció allá es de Pimentel y le están cobrando no 70, le están cobrando 90 mil pesos para traerla a Pimentel. ¿Y por qué tanto cuarto? aprovechándose, pero cómo va a ser eh, bueno. hay que investigar eso, por pues eso no puede ser dice el número que termina en 6021 por último en este bloque buenos días todos, eh, todo esto está pasando porque no hay respeto no andamos eh, o andamos como chivos sin ley yo quisiera que ustedes el toque de queda en Vista Valle porque la policía pasa por la principal y nada más la calle del Playo, Legallo Tenares. Esto parece una pista. Las cinco esquinas. Por aquí no hay toque de queda. Bueno, a la gente se le ha advertido, verdad, Amado. Ya de ahí claro. para allá, de ahí para allá. No hay, hay un tema de, de responsabilidad ciudadana, de cada quien. Claro. El toque, de, el toque de queda tiene un objetivo. Entonces, eso de que ah, que la policía no viene, no, que el toque de queda es una responsabilidad de todos. Claro, Pero bueno, ¿Tú crees dice que Carolina? el sí, es pidiéndole de favor, que hay que accionar? No, no, no, imposible, tiene que ser por la mala, este es un país que no entiende, el dominicano es un burro de la sierra y el burro <ríe> de la tierra es a palo, es a palo Gracias. que entiende, ya don Darío Oleaga eh, ya está con nosotros, está al aire, eh, habíamos prometido al principio del programa cuando abrimos el programa habíamos prometido una entrevista con este dirigente del área de productos lácteos de la República Dominicana, muy conocedor del tema un, y un gran amigo nuestro buenos días Darío, ¿cómo te sientes hermano? Sí, buenos días buenos días a toda la familia Telenor buenos días, sobre buenos todo de mañana Ahí muchos días Darío y los quiero ver ¿Cuál es la situación no? en el sector de lácteos, sí. sobre todo el productor de queso? Sí. Eh, primero eh, a Francis eh, contacto con Pamela y que a través de él, espero que haya sido interlocutor en parte. En parte, en parte, en parte. Amado, Gracias. antes de continuar con la entrevista, me están diciendo el equipo de producción que a Darío, por favor, si se le hace posible colocar el teléfono en horizontal, sería eh, más adecuado, por favor. El teléfono en horizontal, Darío, para que pueda llenar la sí, pantalla. Que, la rotación tiene que eh, poner lo que se sí, pero bueno, no queda... es, bueno es bueno que continuemos como estaba para no ir a, a crear una situación. Exacto. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, es, es, Póngalo como sí, pero estaba. Está, déjalo como estaba, porque te está viendo torcido. Exacto, ahí seguimos trabajando. ¿Cuál es la situación Darío? ¿En torno a la pregunta que Francis le hacía? Sí, sí bueno, mira, es conocido que el, en la República Dominicana, el sector ganadero, nos en cambia, producen la leche de los ganaderos en la República Dominicana. Eh, también he sabido que la mayoría son pequeños productores, eh, son productores eh, 40 a 30 litros la producción nacional promedio. Eso implica que el sector quesero que anda en to todas las provincias todos los municipios, es el encargado de comprar el 65% de la producción nacional, según datos del Conaleche, a finales del año pasado. Cada vez una eh, vaca. Desde el año 2017, nuestra asociación, conjuntamente con el sector IDEOM, para hacer lo que llaman los convenios lácteos, que consisten en aquellos que no tienen sistema UHT, o sea, eh, leche de larga duración, de más de seis meses. Nosotros le compramos esa leche, se la transformamos, la hacemos queso y se lo mandamos al convenio lácteo. En este caso, el último, participaron el Ejército Nacional, la Armada los naipes, comedores económicos y plan social que lo distribuye a los a donde ellos lo mandan, sobre todo a masa pobre y hospitales. Entonces, ese programa también consiste en los industriales, se le compra un millón de litros de leche UHT para, para los mismos programas y empresas como Nestlé se le hace partícipe con la compra de leche Carnation es un programa para comprar la leche nacional que queda en las vacaciones durante los años, los años pasados. ¿Qué ocurre ahora? No, no, es, no tenemos que ser científicos ni nadie de nosotros tener ser economista para entender de que ahora es lo mismo como si fuera unas vacaciones. Más corta o más larga, pero quizá con más problemas en la parte económica para todos. ¿Qué ha pasado? Hace 15 días, quien les habla, llamó al director ejecutivo del Conaleche, recibió una llamada a las 11 de la noche del día, 20, perdón, del día 22 del mes de pasado del ministro Osmar Benítez, 11 y 10 de la noche, y me dijo que le mandara una carta vía la asociación para tramitar un mini convenio lácteo. Un mini convenio lácteo consistía en una propuesta de nosotros que había hecho vía reunión por teléfono con la asociación de unos 15 millones de pesos que involucraba 117 mil libras y que involucraba más o menos unos 470 mil litros de leche que en ese momento se estaba ya presentando como lo, ya, lo que llamamos el buche de leche. Se tramitó a la alta instancia del, del, de emergencia nacional, la llámese, vamos Palacio Nacional, y es la fecha todavía que este sábado, en conversación de nuevo con, con, con Arnaldo, me dijo que había que tomar los, los medios sociales. Fíjate, un funcionario al nivel de don Arnaldo, me llama como miembro y presidente de la asociación de queseros de la República Dominicana para que presionemos a través de la prensa para ver si Palacio Nacional toma ya un no un mínimo convenio, si ya, sino más ampliado, porque el problema es que ayer, eh, me corrigen, estábamos a seis, creo, siete, ya uno ha perdido mucho la, el tiempo con esta con este encierro. A seis, eh, a seis, Darío. Grandes empresas comenzaron a rebotar la leche. Ejemplo, de la línea noroeste llegaban a las empresas industriales <coughs> uno, <coughs> perdón, unos 70 mil litros de leche semanal. Una empresa grande de Puerto Plata eh, estaba desviando unos 100 mil litros de leche y eh, ganaderos en general ya estaban acopiando unos 75 mil litros de leche semanal. Eso del día de ayer comenzó a contenerse, es como si fuera la fuerza de un tsunami contenido en una pared de una presa, que eso no se puede parar porque la leche de producción nacional sigue fluyendo. Ya en el día de ayer conversamos con Socorro, perdón, con Consuelo de Pradel, con la gente del Sol, el sábado estuvimos con Don Julito Jacín y una serie de, de, de, de personajes, con contacto con Don eric Rivero, el contacto con las personas de, de, de ganadería y, y esto es lo que en el día de hoy estamos solicitando la leche de producción nacional, lo único que la salva al día de hoy es transformarla en quesos tipo con tecnología holandés o como llamamos tipo de bola de eso que usted ven en los colmados para dársela a los planes sociales, el gobierno todavía al día de hoy ha, ha hecho oídos sordos el ministro no está incluido, señores. Oigan esto. El ministro no está incluido en la comisión donde el mismo gobierno envía un mensaje de que no se puede parar la producción nacional. Donde el mismo gobierno, el presidente Medina, en sus visitas al campo, en sus visitas semanales, de visitas, como llaman sorpresa, el 95% es a la producción nacional. Ha incentivado la producción nacional que desde 2012 estábamos en 450 millones de litros. Hoy se está produciendo 800 millones de litros, donde la leche en polvo, que estaba en 32 mil toneladas, hoy apenas se está trayendo 20 mil toneladas. O sea, el valor de la leche nacional está adquiriendo valor en el mercado de los quesos y en, en el mercado de los mercados industriales. Pero eso, es si en el día de hoy no hacemos este gran programa propuesto a las altas instancias del gobierno. Darío. Tengo informaciones, mucho gusto Darío en escucharte y verte, a la verdad que no te me pierdas así. Eh, tengo informaciones que hay 10 millones de libras de pollos ahí, que si no se usan pueden tener problemas, y 1.500.000 metros cuadrados de invernadero con producción también perdiéndose. ¿Por qué no se unen todo el sector agropecuario y buscan una salida definitiva a esto?, como responsabilidad de gobierno para librar y salvar la producción nacional? Mira, una pregunta. Ya en el día de ayer, usted sabe que personas como yo que están eh, en, defendiendo una causa de la producción nacional eh, que me llevo bien en todos los niveles, en todos los ámbitos sociales de producción, que me llevo bien con todos los partidos políticos, eh, no solamente ya he conversado con las altas instancias del los sectores agropecuarios del PLD, también he consultado las altas instancias del sector agropecuario del PRD. En el día de ayer eh, no me he cansado y, esta, y anoche, hasta las 11 de la noche, estuve conversando con mi hermano y amigo, el hijo Jaque Cruz, del sector de agropecuario del PRM. Eh, la conversación con don Arnaldo, la conversación con el ministro mismo que me solicitó que le hiciera esa solicitud y llevarla a las altas instancias. Aquí lo que está faltando es como, como un entendimiento de las altas instancias de que miren, de que realmente lo que tú dices, aquí no puede haber partidismo. Aquí lo que tenemos todo que buscarnos, porque oye, o, o, un, hay una cosa: hay que ceros que le venden a colmados y pulperías. Hay que ceros que le venden a cafetería, especialistas en cafetería, en quesitos eh, tipo amarillo, ¿no? Pero hay que como la mía, como la de Luz, la de la de Fabricio, la harina que le venden a restaurantes y pizzerías y están todos cerrados. O sea, es un problema de que como uno, como director yo siempre, yo siempre tengo que ponerme adelante, porque uno es que recibe las informaciones. En mi caso, yo he dejado de procesar 1500 litros diarios, que gracias a Dios Anduve rápido y se la ese, esa leche se la he pasado a la Nestlé aquí en San Francisco de Macorís. Pero imagínate aquel que no tenga a dónde canalizar esa producción. Hoy se la está dejando al ganadero y el ganadero se la está soltando a los becerros. Los becerros en las ganaderías de leche no pueden absorber toda esa leche. La, la mastitis va a venir a la vaca y también un problema de diarrea a los becerros. O sea, el problema, fíjate, cómo se va multiplicando técnicamente, y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en el día de hoy es unificar todos los consejos. Eh, por último, un día de me llamé a Luis Ernesto Camilo y él canalizó a través del ministro el Miguel Vargas eh, para ver si le llega, ya que, eh, lamento decirlo, el ministro de Agricultura parece que no tiene ese punch político ah. para llegar a las instancias. Eh, Darío, eh, en definitiva, estaríamos hablando que se estaría en una posición de perderse, de, de tener que tirar esa leche al río. Bueno, mira, eh, vamos a hacerlo de una manera sencilla y que ustedes lo entiendan y los amigos televidentes. Por cada litro, por cada cuatro litros de leche se hace una litro de leche. En el programa normal que hacemos todos los años, cuando los niños se van a lavar un impresión. Nosotros le compramos en 45 días 1.500.000 litros de leche al sector y lo transformamos en queso y eso se va a los planes sociales. Ya en el día de hoy, esto puede estar al día de hoy, ya, perdiéndose unos 2 millones de litros. Wow. 2 millones de Y se supone que hoy es lo que necesitamos alimentación. Claro, y es muy fácil, ¿eh? Y le hemos puesto al gobierno la, la disponibilidad. Hay empresas que tienen disponibles 40 furgones para que pongan, en este caso, por el volumen, y esa es mi posición que le he mandado al ministro también el día de ayer, y una carta a la alta instancia del gobierno que maneja la emergencia nacional, de que pongan estratégicamente dos furgones de 40 pies en comedores económicos. Tengo que resaltar la disponibilidad desde hace 10 días que me abrió la puerta. Don Juan, eh, la antigua, eh, de aquí de San Francisco, de Macorís, administrador los Comodoro Económico, pero él está a la espera. También en el día de ayer conversé con doña Iri Guava y está esperando los furgones. También el Ejército Nacional, a través de don Arnaldo Gómez, ahí en el 28, está esperando también los furgones. La cuestión es disponibilidad. Tenemos los transportes, nada más tenemos que esperar la leche que nos la manden y nosotros transformarla en queso. Y este programa es muy bueno, ¿eh? Quiero decirle que nosotros no le facturamos directamente al Estado. Nosotros le facturamos vía el Conaleche al Banco Agrícola y este paga y entonces la institución correspondiente le transfiere al Banco Agrícola. O sea, que esto es un dinero seguro, porque también hay que decir que esto es un dinero que está tomado del dinero de todo, que es de la seguridad social. O sea, el dinero está solamente la, como una pequeña voluntad. Yo no, yo me estoy... Esta mañana me desvelé porque hasta dónde van a entender las altas instancias de lo que es el sistema agropecuario. Decía un político llamado en paz de cáncer, Jacobo Magluta que en caso de no haber dinero, los grandes economistas dicen que se puede prender la maquinita de los inorgánicos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Porque lo único que se puede hacer es gastarlo en el sector agropecuario y eso es lo más rápido que devuelve ese dinero eh, eh, eh, inorgánico y lavarlo inmediatamente como dinero positivo. Oleaga, eh, bueno. casi se nos agota el tiempo ya de, sí. de escuchar estas importantes instrucciones que usted nos está dando, estas orientaciones, un mensaje final eh, sobre la situación que ustedes afrontan en estos momentos, eh, qué decirle, qué mensaje dejarle a ese sector que de alguna forma lo está dejando en el aire, si se quiere. Mira, realmente el, el llamado es como lo dijo mi hermano, no politizar el tema. Un llamado a ustedes mismos como, como empresa del tema. que Mañana vamos a seguir quizás dándole seguimiento a este problema que no es de, no es de nosotros. Darío, es escúchame, problema pero cuando, cuando usted dice no politizar el tema, ¿a qué usted se refiere? Si pudiera ser más específico. Eh, en el caso mío, tú sabes cuál es mi posición. No, pero usted, ¿Usted creo que del Partido Aliado o no del PRD? No, espérate un momentico. Eh, ahí es donde yo no quería caer en esa pregunta tuya, Wagner. Y me excusa, que uno ser muy importante ja, contigo. No quiero politizar el, el tema entonces? Don Miguel Vargas Maldonado, con el hijo Jaque Cruz, que es una autoridad en el PRM, para mm. mí el político más fino que existe en República Dominicana, o uno de los más finos, que he estado en contacto con Don Osiris Blanco, con eh, Jaque del, del Frente Agropecuario, y también con las altas instancias del Frente Agropecuario. Del Partido de la Liberación Dominicana es el conglomerado a favor de, y por último, también con Don Arnaldo Gómez, que ha sido un puntual desde Con Leche, y con Don Eric Rivero, que también se puede ver en una parte opositora, pero que ya no, no podemos vernos así, sino en conjunto luchar por la ganadería de leche nacional y por lo que cero. Un punto final, un punto final. Eh, la, eh, el gobierno mandó dos fases para uno acogerse estamos solicitando a los queseros que eh, no están rechazando aquellos que no hemos acogido entonces estamos solicitando que se vayan a través de la solicitud por la fase 2 porque también el ministerio de trabajo no entiende que las cafeterías cierran y que también el quesero que es especialista en vender en cafetería hay que acogerlo en la fase de ayuda con sus empleados porque están cerradas las pizzerías y los restaurantes. Ese otro problema que lo podemos ver en el día de mañana porque ya vamos a escribirle hoy a la Secretaría del Trabajo para ver qué, no, qué posición nos dan frente a este problema también del sector. Bueno, gracias a Darío Leaga por la participación en nuestro programa de mañana y la explicación Real del problema de la gente que fabrica queso, la gente que trabaja el tema de la leche, el tema agropecuario relacionado con la leche. Así que gracias, a Dios, este programa está a la orden para cualquier otra intervención en el futuro que tú requieras para aclarar o explicar cualquier situación con estas cuestiones que estamos viviendo en este momento. Muy agradecido por tu participación. Ya, si vas a decir algo. Bueno, eh, no, tenemos aquí unas cuantas personas, muchísimas, que nos están escribiendo a través de WhatsApp. Vamos a leerlo antes de, antes de pasar con el tema llamado. Y es eh, Inelci, de este pueblo nuevo en San Francisco, nos escribe y dice, buen día. ¿Qué va a pasar con, con los bancos? Pues habemos personas, o hay personas, que no tenemos la tarjeta y los cajeros no funcionan. Atención a los bancos. Por Dios. Por lo menos los cajeros pónganlo a funcionar, porque así sí es un lío. No, no, pero sí. los cajeros funcionan. Los cajeros, ¿cómo? Los cajeros, los cajeros automáticos, que, ca que la mayoría están no, vacías no, y no están. No están funcionando, no están funcionando. Toda ah, la gente no, no, no. que ha ido, no están funcionando los cajeros, entonces la gente se está quejando. Pedro Cuello, de las en San Francisco, dice: <coughs> ¿Por qué será que el gobierno no acepta la ayuda de la oposición? Todo lo que aparezca es útil. Señores, el gobierno, el pueblo, se lo va a cobrar. <coughs> Ahí está. Mariela, desde La Joya, en San Francisco, dice, buenos días, ¿cómo están? Y nuestro amigo Siquio y Vladimir, ¿cómo siguen? Bueno, Siquio, déjenme darla, ya la dio Telenor, la primicia. Siquio dio negativo el coronavirus luego de haber eh, dado positivo y de durar un tiempo en cuarentena. Eh, igual que Vladimir, aún no se ha hecho la prueba para ver si está negativo, pero está en aislamiento, en perfecto estado de salud. El alcalde, el alcalde Alex Tía también dio, eh, dio negativo negativo a la prueba del coronavirus, luego de haber dado positivo, y duró 21 días en cuarentena, y resulta que ahora ya es negativo. Hay que preguntarle a ellos entonces cuál es la, la clave. El número que termina en 88.63, claro, para que la gente siga esa, ese trayecto, y quiero, escúchame, amado, ahí a propósito de felicitar a Siquio NG de las Rosas, porque fíjense que Siquio, todo el mundo sabe que es diabético, ¿verdad?, pero Siquio tiene una disciplina de alimentación y de vida que le permite y que le permitió en este caso salir librado de esta situación. Y, y por eso es tan importante, señores, escuchen, la disciplina es muy importante a la hora de usted alimentarse. Si usted es diabético y aunque no lo sea, aliméntese de manera saludable. Miren así que es un gran ejemplo. El número que termina en 8863 dice, buen día, que alguien de ustedes me diga de la salud de Vladi, por favor, acabamos de decir que está en perfecto estado de salud, en aislamiento, en su hogar. Aquí en Tenare han fallecido más de ocho personas con síntomas de COVID y todavía, según ellos, no hay ningún fallecido contagiado en Tenare. Y entonces, atención, colegio médico. Telma de Aguayo nos manda ahí una postal. Gracias, Telma. Eh, Janet Durán, desde San Francisco, dice buenos días. Conozco muchas personas que no fueron incluidos y tampoco no tienen tarjeta. Gracias. Se refiere al plan de quédate en casa. Y eh, Rosanna eh, desde el aguacate dice saludos. Saludo para ti, Rosanna. Willy Hierro, por último, en este bloque nos manda aquí un pasaje de la Biblia. Eh, gracias, eh, hermano eh, Willy, por esa postal. Adelante, amado. Bueno, Carolina. Bien, eh, vamos en este momento a agradecer a la gente que nos escribe, que continúe haciéndolo y pasamos con nuestro compañero amado José Rosa, que nos trae hoy, amado. Bueno, eh, buenos días para todos ustedes. Un Bueno, buenos días para todos ustedes, a los amigos eh, televidentes, a los que están en internet, a los que están acá y los que están fuera del territorio de la República Dominicana. Miren, eh, yo quisiera que le sacaran un poquito de punta al tema este de la información acerca de los afectados del coronavirus, los fallecidos, los recuperados y la presentación diaria que hace el ministro de Salud Pública. Yo pienso que hay que verlo desapasionadamente. Yo pienso que hay que verlo sin matices. Porque si lo vemos con matices, pudiéramos pecar de equivocarnos y de acusar eh, cosas y a personas que quizás no tengan realmente eh, la culpa de lo que está ocurriendo. Fíjense, yo pienso que el pueblo... La ciudadanía completa, desde el punto de vista legal, está eh, en su derecho de exigir y de pedir información fidedigna, información clara y completa. ¿Por qué? Bueno, porque es un derecho fundamental, el derecho a la información, a todo tipo de información. Pero también, por otro lado, está la obligación del Estado de equilibrar la información en el sentido de, en una situación como la que nosotros nos encontramos a nivel mundial y la República Dominicana no es ajena a esa situación, tú debes de saber cómo tú llevas la información. Y voy a decir por qué. Escuché a Fulvio hacer una comparación de la sociedad dominicana con otras sociedades. Decía, bueno, pero en otros países han dicho, son tantos, son tantos miles los muertos, son tantos miles los infectados, y lo dicen sin problema. Sí, pero... Pero tú tienes, te estás hablando de sociedades en las cuales tiene una población, una gente con un nivel de formación que permite recibir esa información sin desgarrarte la vestidura, sin comenzar a buscar culpables, sin comenzar a acusar a nadie. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del pueblo dominicano hay que tomar en cuenta que nosotros no confiamos en nuestras propias autoridades, a pesar de que la elegimos cada cuatro años. Yo pienso que cada cuatro años lo que hacemos es una especie de laboratorio. Probamos a ver cómo es este. Y entonces comienzan luego las quejas. Y, y eso pasa con... Mira lo que pasó con Alex Díaz. Fue un fenómeno de popularidad. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo comenzó a ser satanizado. No vamos a entrar en detalle de por qué fue satanizado si tenía si él se compró esa satanización o no, sino solamente pongo el ejemplo para que se vea. No estamos en una sociedad que esté dispuesta a aceptar que aquí hay eh, tantos cientos de muertos por esto, porque la gente, la gente va a, a, a analizar, va a recibir esa información de una manera que pudiera ser peligrosa para la sanidad del resto de la República Dominicana. Yo le voy a decir una cosa, cuando se comenzó a hablar de la entrega de la tarjeta Solidaridad para fines de eh, aumentar, para fines de aquellos que no las tienen, que la recibieran para poder tener el subsidio durante este, esta, esta situación especial por la que atravesamos. Ustedes vieron la cantidad de gente que estuvieron en, en la capital, en la plaza. Ustedes vieron lo que se armó en ese momento, que obligó obligó al Estado a decirle no, no, se la vamos a llevar a la casa para evitar el contagio, señores este es un país de gente que, que tiene muy poco sentido común, o ningún sentido común, y yo pienso que aunque no estoy justificando al ministro, pero sí yo pienso que debe de equilibrarse la forma en que nosotros vemos los acontecimientos en este momento debe equilibrarse y debemos quitarle cualquier tinte de color partidario ¿Por qué? Porque no estamos en un momento En que eso tenga ninguna importancia Ni ningún valor El asunto del tinte político Pero sí debemos analizarlo Por ejemplo, ¿qué criterio tiene Keke Para decirle al ministro mire aquí falleció fulano de esto y de aquello No hay una prueba, él tiene razón Si no tengo la prueba Yo no puedo decir que murió de eso Ahora, esa es la verdad probablemente no sea esa la verdad, probablemente no sea esa la verdad y probablemente ustedes tengan razón, eh, sobre todo fulvio que fue uno de los que eh, eh, planteó el tema en su momento, quizás ustedes tengan razón, pero indudablemente que desde el punto de vista científico la ciencia no puede partir de ligero ni tampoco puede partir de que me dijeron. Ahora, Keki, eh, Yerjan, Fulvio, Francis Cualquiera de nosotros que somos comunicadores Y algunos periodistas eh, en funciones Pues indudablemente que podemos especular Pero la ciencia no puede ni debe especular Además esa es una información Que hay que saberla llevar a la ciudadanía Para evitar una situación mucho más grave Aquí hay gente, aquí hay gente que está diciendo Y ustedes lo ven por ahí en las redes sociales Que lo que hay que salir a saquear negocio. Ustedes se imaginan una situación de esa naturaleza ¿Qué haría la policía de este país? ¿Qué haría la guardia de este país? Y si pasara Amaral, eso. Y a propósito Ese, de todo Esa es una preocupación. Dime, Yerian. Gente que se pasaron eh, eh, 15 días haciendo denuncias porque lo tenían en un centro de, de, de aislamiento e inmediatamente ah. lo mandaron para su casa, se olvidaron la denuncia y borraron todos los videos. Así es. Entonces yo pienso que hay que ser un poquito empático. ...con lo que está pasando... ...yo no estoy, vuelvo y repito... ...yo no estoy justificando al ministro... ...pero tampoco le estoy diciendo a ustedes... ...hay que callarse y dejar que la información fluya... ...como el Estado quiera... ...lo que hay es que verlo en su justa dimensión... ...lo que hay es que verlo en un verdadero equilibrio... ...o sea, ¿qué es mejor? Cumplir a cabalidad... ...con la obligación que tiene el Estado... ...de dar de la darle información... ...porque la ciudadanía tiene el derecho... ...a la información... Es preferible eso aunque ocurra un acontecimiento que luego tengamos que lamentar. Vamos a someter eso a una balanza y es lo que es lo que yo quisiera que discutiéramos en este momento o en este espacio que ah, más Amado, mira amado. ¿sí? Amado, mira, amado. datos que yo di, los datos okay, que okay. yo di, los datos que yo di fueron de una investigación seria. Sin apasionamiento. ¿Pero, pero quién la hizo Fulvio también? La hice yo. Ah, responsablemente. bueno. Sin apasionamiento. A ti yo te creo. Porque desde el principio no estoy de acuerdo. Primero, para nosotros combatir una pandemia, un virus desconocido, no estamos preparados. Simplemente nadie. Nadie aquí en República Dominicana. Puede aparecer uno, excepciones. Y para eso se necesitan conocer todas las verdades. No se puede enmascarar realidades, porque eso crea suspicacia, eso crea rumores, eso crea inquietud en toda la población. Cada vez que se muere uno en un barrio, o muere otro allí, o muere un familiar que, que lo tenían ahí padeciendo todos los síntomas eh, semanas entonces yo creo mi modo de ver que es más prudente eh, tratar estos casos con las verdades y no tratar de sacarle ventaja, porque es lo que yo he visto que desde el gobierno le han querido sacar ventaja a esto y no se puede si están manejando mal la cosa que empiecen a corregir que empiecen a ser más eficientes. ¿Cómo es posible que en San Francisco de Macorís todavía hoy no haya pruebas? No haya pruebas, todavía hoy. Y dijo la directora provincial o regional, no sé, que ya había una unidad que iba a entrar en el próximo día y todavía no ha entrado. Entonces, señores, tenemos que ser más responsables con el pueblo. Y una de las cosas es la información verídica. ¿De qué vale? que digan lo que están diciendo, si el pueblo está viendo y sintiendo y viviendo otras cosas. Eso es todo. Bueno, mira, amado y Julio, eh, el nivel de tensión que esto genera eh, es muy alto. Yo la verdad que estoy preocupado porque... Esto me colo nos coloca en un estado de mayor incertidumbre cuando no tenemos entonces una verdad absoluta de lo que está pasando y hasta dónde el Ministerio de Salud tiene el control para estos fines. La población, de cierta forma, aunque haya necesidad de información, tiene que estar regulada la información. No puede... Eh, porque va a ser peor. Y te voy a decir algo. Si no asume el Ministerio de Salud y el Estado el control real de estos asuntos, eh, en poco tiempo no tendremos más que, que liderando a quienes no deben de liderar esto. Porque no nos están dando me, eh, vías de uno entender ¿Qué se está haciendo? Cuando hablamos de San Francisco de Macorís, si se está corralando hacia un sector el virus y que ya de los demás sectores no aparezcan casos, eso nadie nos lo está garantizando. Es decir, que esa labor de control del virus no se está viendo actuar. Nos estamos diluyendo en ver eso de que, además, es irresponsable que a esta fecha no hayan pruebas. Recuerden sí. que lo he dicho desde el principio mi plan. Mi, desde que hablé de que había que tener un lugar donde llevar, se habló de se hizo Aguayo. Peligroso ¿Qué? e irresponsable eso. ¿Eh? Pe pe peligroso e irresponsable eso que tú acabas de decir. O okay. sea que, que no haya prueba a esta altura del juego. Que no haya pruebas. Se ha dejado a la suerte y a los médicos la atención primaria de estas personas que finalmente mueren, quizás precisamente porque no se esté haciendo el procedimiento correcto. Amado, eh, hemos llegado a la parte final de tus preguntas o cuestionantes sobre este tema, si tiene algo más. Que no? Cerrar, pues, no, no, absoluta, ab, absolutamente, hágase usted la batuta, a menos ah, que ya tenga algo que decir. No, no. <ríe> Vamos, a no? adelante. No, vamos, a eh, vamos a ver qué nos dicen los amigos de Uruguay, hasta adelante sí, tenemos cientos de mensajes Mercedita bernán desde San Francisco, dice buenos días ¿Cómo están, dándole gracias a Dios que estamos vivos eh, no soy beneficiada y conozco, conozco muchos que no gracias, se refiere a si la, al que salió y no en el plan, quédate en casa el de los días le dice que no que no salió Leonardo de la Cruz dice buenos días, equipo de información e instrucción para el pueblo, para que el pueblo tome conciencia. En el día de ayer, a las 2.30 de la tarde, pude ver cómo están trabajando el personal del cementerio, las Mercedes a mano pelada. Pero lo preocupante es el desorden que hay, donde sacan los ataúdes eh, y los tiran donde quiera, obstruyendo el espacio de otras pobres. Mira la foto. En sí enseñar la foto, que la gente vea. Eh, atención, Alex, tías, que me dicen, me va a excusar ay, mi amigo ay, Alex, ay. que me dicen que Alex, para, eh, eh, Alex el, comu el comunicador está bien, pero que el alcalde no. Alguien, por favor, que me explique esa vaina. Eh, no, sé, no sé si me di a entender. Miren miren esto afuera, bien, miren. Claro. De, de, dale, miren eso, eso es a, en las afuera del de cementerio. No puede ser, Alex. Tenemos, tenemos que hacer, caramba. Seguimos. Gracias a Leonardo eh, que nos, eh, Castillo, desde Vista al Valle, nos dice, disculpen, la segunda temporada de cuarentena se hace con los mismos personajes porque tengo problemas con parte del elenco. ¿Cómo así? Se le quieren ir de la casa ya, ya se cansaron. Ah, bueno. <risa> castillo, castillo. Dice William Yureña, de ese sector Las Caobas, no, no fui incluida, pero sí conozco a alguien, pero también hay muchas personas que no le ha salido. Entren, señores, nosotros le compartimos vía WhatsApp el link. Entre a www.mequedoencasa.gov.com. A ver si usted salió. Eh, Yolanda de Pisa Costura dice buenos días de mañana. Ya, ya, y el gallo que no ha cantado, lo tenemos silenciado el gallo. Le pusimos una mordaza hoy. <risa> Manuel, eh, desde el, el Atoribio Camilo en San Francisco, dice, Javier, el sábado estaba bebiendo casi todo, ¿cómo así? A ver, el sábado, el domingo estaba bebiendo y casi todos los colmados, no entiendo. El domingo pasé por la Ribera y casi todos los formatos o los colmados estaban bebiendo en el frente ahí. Bueno, y eh, Ramón Batista desde Samaná, ay no, no nos hagas esa vaina, Ramón, mira lo que nos manda Ramón. Muy buenos días, saludos de Samaná, muchas gracias por mantenernos orientados con Dios delante, desde que pase esto, están invitados a comer pescado con coco. Entonces nos manda ahí, atención hermano, es Ramón Batista de Samaná, eh, abajo, para que la gente ve el pescado que nos mandaron desde Samaná, echándonos changüí. Sí. vamos a ver Ay, bueno, todo pasa, es que... a Ramón Atención, Batista que se prepare <risa> abajo, abajo hermano Ramón bueno. Batista abajo, el, el, la persona que está el anterior pero... Ramón Flores. está perdido el máster eh, ahí. míralo ahí el pescado Ah, no, echándolo el sanguí no pero está bien Ramón, todo pasa nosotros no le empatamos Que uno no eh. se atreva a comprar el pescado en el supermercado porque no sabe cómo le está la pesca quién sabe de cuánto es. Sí. <risa> Caramba, eh, Ramón Flores desde este Vistal Valle nos envía y dice una postal, el señor ama los esfuerzos porque los esfuerzos traen recompensa, muy buenos días y bendiciones a todos, familia lo mejor está por venir, dice él. <coughs> adelante Amado Sí, como no gracias eh, Yerian, y gracias a los amigos televidentes que nos mantienen siempre, eh, mantienen siempre el feedback con nosotros, nos informan de las cosas que pasan allá afuera eh, bueno, y ahora llega el momento de escuchar a Francis Rodríguez en su comentario. Adelante, Francis. Buenos días. Buenos días, bueno, equipo, buenos días a todos. Eh, la verdad que, que en estos momentos de, de dolor y de tristeza eh, he recibido el el apoyo, de y nuestra familia ha recibido el apoyo de tanta gente a quienes queremos seguir agradeciendo. Tuve, casualmente estaba leyendo de ayer un, algo que mandó Lister desde Gua, Costa Rica, Guatemala, ¿dónde que está? Sí, Co, no, no, en Costa Rica. Él es el embajador dominicano en Costa Rica. Sí. Y le agradecemos toda esa deferencia y todo ese trato... Eh, hacia nuestra madre y nuestra familia. Agradezco a todos, porque cada momento recibo más y más la gente se solidariza con nosotros. Miren, la justicia dominicana luego de la emergencia, también adaptó todo el sistema a estos momentos, incluyendo el uso de esta tecnología de videoconferencia para llevar a cabo las audiencias penales aquí en instrucción, el departamento de instrucción o la atención permanente sigue trabajando y es importante que también la Procuraduría haya copiado, haya hecho lo propio en una serie de resoluciones entre ellas la de la prisión domiciliaria eh, la prisión preven preventiva domiciliaria en razón de que no se debe cargar los pocos espacios que se tienen en las cárceles preventivas que no tenemos muchos y eso es importante y la clase jurídica debe saberlo. y debe saber también la sociedad que, no, que dentro de este proceso aunque vemos que se está delinquiendo menos pero no ha dejado de existir algunos que otros desaprensivos que andan atracando en estos momentos a, a delivery y a personas que andan en la calle por necesidad eso es grave y es la otra cara de la moneda de lo que cohabita con en esta realidad que estamos viviendo de... Coronavirus, y es también un humano el, pen, el ver unos videos que estuve viendo por un de amigos en sus casas que captaron un momento de libre que iban a llegar a llevarle algunos efectos a, que habían pedido por delivery Y el pobre muchacho, frente a la casa, ya casi entregar atracado en un carro sonata gris y 20 gris espero que las autoridades tomen carta en el asunto hay como una olla ahí, ¿verdad? se ha activado una olla <risa> y mira qué interesante y es depresión como... sí, sí, sí, mira, sí, sí. depresión no, es una tetera de salud. Ah, sí, de salud a Vianel. <risa> Saludos que ya lo recibe. Entonces, a todo esto, desde nuestra posición, de nuestra casa, ver que aún hay personas que, dentro del dolor, la, des, la, la desesperanza con que se está viviendo, salgan a hacer actividades delictivas. Y hay que mandarle un mensaje. La autoridad está activa y pueden ser juzgados, hechos presos y lograrse condena. No se jueguen con eso. La justicia está actuando. La justicia está activa, vuelvo y repito. Ahora falta que las autoridades de persecución del delito Hagan lo propio, ya que son unos inhumanos, desaprensivos de por sí, los que andan haciendo diablura. Hay que ponerle freno en este en esta coyuntura. Y esta coyuntura no debe servir para reflexionar, porque vamos a cam hemos cambiado totalmente de forma de ver la vida. Y quizás nos estamos dando cuenta que muchos afanes de nuestras días, de cada día, no eran tal cual como lo veíamos o como nosotros lo hacíamos en agitación. Yo sé que él nos va a enseñar esto a, a bajarle un poquito un grado al día a día y a percibir más y a estar más unidos Y con respecto a lo que esperamos como sociedad de las autoridades, es de que haya un, una reacción contundente de control, vuelvo y repito, de control del, del, del problema, de que verdaderamente tengamos por satisfacción, de que nosotros tenemos vigilado y aislado, el foco de de infectación y que con por a eso nosotros poder cohabitar hasta tanto lo erradiquemos y que la vida vuelva a la normalidad que la vida vaya a la, a la normalidad, ese debe ser el objetivo pero falta la voluntad y la decisión de una autoridad que es la que tiene la responsabilidad y es de quien esperamos esa respuesta. Y que ya no nos hablen no nos hablen de, de, de, de compañeros tibio San Francisco requiere de las pruebas. San Francisco requiere de las pruebas. ¿A quién vamos a reclamarle? ¿A quién vamos a exigirle? Para poder alcanzar un nivel, un nivel de satisfacción y de vía o de luz hacia dónde vamos. De lo contrario, tendríamos que esperar una reposición de plazo de cuarentena y pasarnos la cuarentena, porque no veo en estas circunstancias un mecanismo de control a la enfermedad viable, confiable, para poder nosotros decir que avanzamos y que hemos logrado superar la crisis. Gracias. Bien, gracias a Francis. ¿Tiene algún comentario, Yerjan? No, no, no. Lo que tenemos aquí muchos mensajes de WhatsApp. Bueno, yo quiero, antes de que tú pases a los comentarios, si Fulvio no tiene nada que agregar. ¿Tiene algo que agregar, Fulvio? Fulvio. Está muteado, Fulvio. Fulvio está muteado. Sí, Quítale el mute al micrófono. Ok, ok. Estaba muteado por el gallo. Sí, sí, sí cómo no. Yo recibí... Yo, yo recibí una denuncia muy delicada, muy delicada que de las pocas pruebas que llegan aquí a San Francisco de Macorís diariamente, se la llevan a Cotuí. Cotuí. Esa denuncia hay que investigarla. Hay que investigarla a profundidad porque bueno, también es delicada. A hay que ver de sí. dónde viene y hay que ver si realmente hay algún mecanismo probatorio que pudiera, por lo menos indiciario, que pudiera indicar que puede ser que esté pasando eso. Sí. Yo quiero aprovechar el, el comentario de Francis para decir que hay un instructivo eh, para todos nuestros colegas abogados bueno y para todo el público, porque es de interés general. Hay un instructivo de la Procuraduría General de la República mediante la cual se eh, instruye a fiscales y procuradores de corte para que eh, soliciten un cambio de modalidad para aquellas personas que tengan más de 60 años de edad y que estén cumpliendo prisión preventiva eh, y puede ser también para personas que no hayan llegado a esa edad pero que tengan alguna condición eh, física alguna enfermedad que pudiera ser eh, peligrosa frente a la pandemia del COVID-19 pero tiene que ser no es un simple certificado médico de que yo sufro de esto de aquello sino que eso implica que debe de haber algún estudio previo a la pandemia, previo al momento en que todo esto comenzó, que indique que esa persona sufre de esta condición de salud. Porque ahorita... A la certificado había enviado México. previamente al canal la resolución. Por eso fue que me quedé un poco en fin. espera que la colocaron, pero no pude. Eh, pero muy bien. Ok, ok. Pasar. Perfecto. Entonces, este es el instructivo del Procurador General de la República. Sí. 60 años de edad te pueden cambiar la modalidad por 60 días de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Eso es para evitar ¿verdad? que tu condición de edad pueda afectarte en, en caso de que alguien se infecte o, te, o lo pudiera infectar. También sí. puede ser personas que no hayan llegado a los 60 años, pero que tengan previamente comprobada una condición de salud que pudiera ser peligrosa entonces se cambia la modalidad a prisión domiciliaria tenemos una llamadita en la línea eh, Amado con tu, con tu bueno permiso. adelante sí, sí, sí, dale, dale Hello, buenos días Hello. adelante, adelante eh, yo quería hacer una pequeña preguntita ¿por qué que este señor politiza tanto, Julio todo lo que llega todo lo que él tiene que ver que estamos en una situación que no hay por que está con esta politiquería, todo está mal, nada está bien. Que deje eso, que habrá tiempo para eso. eso Desenfoca las cosas que nos están sucediendo ahora. Gracias. ¿A quién se refiere? A, a Fulvio. Fulvio. haciendo la crítica a Fulvio. Dice porque Fulvio mm. lo politiza. Hay que eh, decirle Ajá, te, te, te Delante, adelante Fulvio tiene. Otro? No, no, o sea, yo, yo no quiero de que Fulvio Yo quiero antes de que Fulvio intervenga Decir lo siguiente Durante el tiempo que tengo en este programa de mañana He notado que una de las uno Bueno, todos nosotros lo somos eh, Quizás en su momento perdemos algún tipo de, de, de, de, de, de Cordura, ¿verdad? Y producto del tema Pero una de las personas más equilibrada en el manejo de la política y no política de los temas, es Pulvio. Yo pienso que el amigo ha analizado mucho más allá. Aquí lo que se ha hablado es de cosas que están pasando, que no han sido solamente planteadas por Fulvio, sino que la han corroborado Francis, ha corroborado Yerian, en algún momento claro. he corroborado yo y también Carolina. Lo que quiere decir que el amigo no tiene razón. Se critica lo que hay que criticar. Carolina... Te sí. manda decir Ramón Batista Ahorita que el pescado que él mandó De esta Samaná, la foto, que lo pesca Él mismo, o sea, que el pescado que nosotros no. nos vamos a comer allá en Samaná No, va es a ser total ahí. no ese Así sí, que, ese, yo sé que sí, yo digo Es aquí en Ramón a San Francisco Batista. Aquí no hay playa <risa> <risa> Pero gracias, iremos para allá A comer pescado con coco. La cena se puede modificar por un almuerzo En playa de Samaná no. Sí, bueno, ¿Qué usted, ¿qué bueno, es, bueno sale cara ahí vamos vamos señores vamos señores a lo whatsapp que les parece Sí, no tenemos pongo bravo que Yayan, eh, una una <risa> <Sí>. <risa> bueno Francis Polanco este, con Érico de Estados Unidos dice que no que no fue incluido pero que no conoce a nadie es difícil Francis que usted en Conérico salga incluido en un plan y ayuda, <risa> <que los risa> <sociales, risa> ¿verdad? Que ser más serio, Caramba. <risa> ¿Qué es esto? Eh, eh, Glenny de Guzmán de este, La Caperuza 2 dice Buenos días, pero tanto dinero que han donado y no pueden pagarle a una ambulancia para, para traer a esa señora Pimentel ¿Quién se estará embolsillando ese dinero como siempre? Caramba, ¿eh? No, no, eh no. Momón de Hermanas Mirabal en San Francisco dice Buen día, no lo soy ni cerca he visto un beneficiario. Se refieren al plan Quédate en Casa. Margarita de este Cotuí dice, ¿Y usted es Franci o quién? ¿Vivía en, en San Francisco por siete años? Eh, bueno, es una persona que es bueno decirle a la gente que cuando nos escriben por primera vez, nosotros les preguntamos su nombre para archivarlo. Si ustedes se dan cuenta, aparecen los nombres de la gente que nos escribe. Eso para archivarlo. Eh, gracias a Margarita de este Cotuí. Dominga Mendoza, desde las Cuásumas, dice que no, que no es beneficiada. Eh, bueno, Amado nos no mandó aquí un video, Amado, de, de una reunión sí, que hubo ayer en la gobernación. Atención, sí, ya, ese no es, video. Un video, es un video donde se muestra un, un equipo que acaba de conformarse eh, en la, aquí en San Francisco de Macorís, donde está eh, la diputada Miledy Núñez, el representante del gobernador defensa civil, COE. bueno, todo eh, sí, sí, más o menos el Código, porque lamentablemente nosotros no tenemos nuestras autoridades designadas están todas fuera de fuera de servicio el gobernador, el salud pública eh, el síndico bueno, realmente y con estamos... relación a eso, Amado, ahí se determinó clausurar todos los balnearios de toda la región, por no decir del país, porque eso le pertenece a la provincia de Duarte. Todos los bañarios, playas y ríos, inclusive piscina al aire libre. Todo clausurado. Bueno, habrá que eh, sugerirle a la gente que vaya a Boba, porque en Boba hay una situación tremenda, según lo que me cuentan. La gente se ha ido para allá creyendo que el virus no le va a llegar, Muy pero ellos, ellos son quienes lo llevan. Y decir, hay gente amaneciendo en casa de campaña y haciendo. decir que ellos están disfrutando de Super sí. Semana Santa. Exactamente. Super, super, mega Semana Santa, porque ya tienen días. Porque la verdad. Para, es que, para que tú. Que esta es la mejor oportunidad que tenemos para hacer o llevar por primera vez en nuestras vidas una Semana Santa acorde con el paso de, de, de Jesús en la tierra y, y, y, y su pasión y muerte y resurrección. Nosotros debemos de procurar eso. Así mira, Amado, es. Mira, eh, eh, perdón, Ajá. Yerian, esa reunión que se hizo en la, en la gobernación, eh, le doy gracias a Inoa de la Defensa Civil que me invitó, particularmente yo no quise ir. ¿Por qué? Porque ese edificio hay que desinfectar, hay que evitar las reuniones en lugares cerrados, y tomar las debidas precauciones, dispensadores de manita limpia, mascarillas, guantes, distancia social y todo. Y para que tú veas cómo manejamos la situación, que un personal diestro, inteligente, que ha trabajado en mitigación de desastre eh, digo yo, eh, se le fue un poquito la mano en ese tipo de reunión. Bien, el sí. número que termina en 6021 ¿verdad? para seguir con los whatsapp eh, dice que en la Olegario eh, Tenares, parece una pista eso es en, en Vistalvalle. Valle, dice en la cancha siempre hay como personas jugando, que no es justo dice esa persona con la situación que está pasando el pueblo caramba, Ricardo Ortega desde Madeja San Francisco, dice buenos días bendiciones para todos, Yan Yan aquí en Madeja esperamos la ración alimenticia pero por Dios, tengo aquí eh, varias eh, que lo voy a decir ahorita los lugares donde dice la gente que no ha pasado la ayuda, por Dios vamos a ayudar a la gente, gobierno eh, vamos a ver aquí WhatsApp eh, María Delgado desde los jardines por último en este bloque dice el decir que a quien le está saliendo la gente tiene una tarjeta y para los jardines para acá primera etapa no ha llegado ni el, di el diablo ni el diablo dice Santísimo en la viuda, señores tanto que sí. hablan y, y tú esos millones que donó el grupo dice que lo hicieron ustedes no han vuelto a mencionar eso que le hicieron que aquí nos fue? Estaba... ¿quién fue que donó los millones? ¿El grupo RICET sí, bueno sí. Miren, ah, donó 50 millones eh, hace unos días pero yo no, no estuve participando del programa, Entonces, envié arriesgue. la comunicación donde el grupo RICE eh, y un grupo de sus empresas eh, eh, y a través del Consejo Económico y Social estaría llevando esos recursos a la lucha contra el COVID en San Francisco de macorís Son 50 millones de pesos. El grupo rice siempre a la vanguardia y sobre todo en los temas de su pueblo hace una buena, una buena, ah, ah, autor, una buena participación. Hay que aclarar que el 50% de esos recursos sí. van a, a directamente, directamente a las unidades. Pero sí. hay el otro 50% administrado por el grupo de las empresas RICE para eh, cosas específicas. Bien, entonces eh, por último en este grupo, Marta Vázquez de San Francisco, dice buenos días, mandé un video cuando puedan pasen la información de San Vicente de Paul. Vamos a ver eh, muchachos, Marta Vázquez abajo vamos a ver el video podemos escucharlo Bueno, no, no sé si se escucha. Buenas noches, mi nombre es Katherine Hernández. Este video que estoy haciendo ahora es para que el sector salud se entere de la situación que está sucediendo en San Francisco de Macorís. Y no porque me lo estén contando, sino porque le estoy viviendo con mi papá que presenta síntomas de coronavirus más aún no es positivo porque llevo seis días esperando por la unidad especializada para que le practiquen la prueba y esta es fecha que aún no han aparecido. Oh, yeah. Llamo al 911 para que por favor lo trasladen y ellos me dan la información de que ellos no están autorizados para mover un paciente con síntomas del virus. Una locura. Entonces, Esa, esa, esa... A la casa Y no le toman ni la prisión porque ellos lo que dicen es que no tienen cómo desinfectar ni siquiera el tensiómetro. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿entonces para qué vienen? ¿Para qué el gobierno los tiene prestando un servicio a donde ni siquiera el servicio lo están dando? Yo tuve que trasladar a mi papá por mi propia cuenta al Hospital San Vicente. Ahora, ¿qué sucede en el Hospital San Vicente? Con mucha amabilidad te reciben al paciente, pero de la puerta para adentro no están siendo medicados yo dejé a mi papá ayer en una situación donde no necesitaba oxígeno, en el día de hoy estaba complicado porque desde que lo dejé ayer presentando neumonía no estaba siendo medicado dicho por él mismo y tengo pruebas de eso porque Bueno, yo miren, ahí eh, yo quiero eh, yo terminar este video porque es que se hace un poquito complicado. Hay muchas denuncias que han salido del, del Hospital San Vicente de Paul de gente que dice no me están medicando, no me están. Eh, ella dice que le pusieron oxígeno, que no lo necesitaba, pero que se lo pusieron. Entonces inmediatamente y que me puse la joven.